La movilización pacífica que transitó por más de 30 cuadras. La policía reprimió a los docentes que intentaban instalar una escuela al aire libre. Identificaron al policía que golpeó y roció con gas pimienta a un jubilado indefenso. Sin embargo, los manifestantes denuncian que desde 2015 que llegó la derecha al poder, se han frenado los juicios. Hey, usa records. Oh, que la chupe la gorra, coque. la me. Que yeah. uh, la hey. la gorra, Que me cago en la policía, que la chupe los togas, hilos de sangre Que la chupe la gorra, larga vida por la esquina, que no rompa las bolas, que no me corte la gira. Que la chupe la gorra, me cago en la policía, ey. que la chupe para la esquina, ey. que no rompa las bolas, que no me corten la gira, que no me corten la gira, oh, la ranchada se revira, ey, nunca tuvo la cabida, ey, los fierros ya lo intimidan, no. mejor que las flechas sigan, oh, le mostramos la salida, ey, y no solo hablo de Argentina, bro Sé que quieren que responda Reconozco sus formas Quieren que prenda la mecha pa' que por derecha detone la bomba Que la chupe la gorra, que la chupe en los hogas A ver si cazan la onda Acá ponemos las normas, ey Rey En la calle de las trampas ley, ey Fren, usa y abusa de tu poder ey, ¿Saben quién es quién? Que la chupe la gorra, me cago en la policía, ey. que la chupe los togas. ¿Quién está Sandro Que la chupe la gorra, larga vida para la esquina, ey. que no rompa las bolas, que no me corten la gira. Que la chupe la gorra, me cago en la policía, ey. que la chupe los togas. ¿Quién está Sandro Que la chupe la gorra, larga vida para la esquina, ey. que no rompa las bolas, que no me